Consumo, consumo, cuidado Consumo, cuidado Te voy a tratar El planeta, tierra limpio La casa de todos Vamos a cuidar Consumo, consumo, cuidado Consumo, cuidado Te voy a tratar El planeta, El planeta, tierra limpio, la casa de todos vamos a cuidar. Regalemos, intercambiemos, compartamos lo que podamos. Regalemos, intercambiemos, soy más rico cuando menos necesito. Consumo, consumo, cuidado. Consumo, cuidado, te voy a tratar. El planeta, tierra limpio, la casa de todos vamos a cuidar. Solo orgánico para la tierra, cosas que la nutran y la enriquezcan. Simplemente cortar la hierba, Cultiva tu huerta de forma natural. Sí, consumo, consumo, cuidado. la vida y los manantiales de los pueblos son escucha a los desfiles canta las ballenas el agua libre pura y limpia ya cuida las aguas que son la vida no viendas más tóxicos en el no viendas más tóxicos cuidar deja de usar plásticos pásate al orgánico existe la forma de hacerlo natural recoge tu basura enseña a las criaturas esa tierra nuestra vamos a limpiar sí, consumo, consumo, cuidado consumo, cuidado te voy a tratar el planeta tierra limpio la casa de Mira, son los pensamientos de negatividad. Sí, no, no produzcamos más basura, no, no produzcamos más no, no, no, no, no produzcamos más basura, ni física, ni mental. No produzcamos más basura, no produzcamos más no, no, no, no, no,